Los familiares de un hombre que fue encontrado muerto en una cañada de este municipio pidieron a las autoridades que realicen las indagaciones para determinar las causas oficiales de su deceso. Los parientes del señor Teodoro Cisnero manifestaron sus dudas en relación al hecho en el que este perdió la vida. Él se desapareció el sábado en la mañana. Lo está uno buscando y... Nos decían que estaba por cerca de la cañada, por ahí, que estaba en Vista al Valle, que estaba en la Javiela, y nos dieron que lo vieron en la cañada. Luego no, no, no lo encontramos y ayer en la mañana nos llaman y nos dicen que encontraron un señor ahogado en la cañada. Nosotros fuimos ahí a verlo y resultó que era el suegro. Investiguen. Sí. El porqué a él no se le hizo la autopsia, porque nosotros, yo misma, nadie sabemos en realidad, en realidad cuál fue el motivo de su muerte. ¿Me entiendes? Porque simplemente dicen, no encontraron una caña, no encontraron una caña, se cayó y, y se murió. No, yo yo quiero como que eh, como que se investigue bien porque no se le hizo la autopsia y estoy muy indignada por eso. Supuestamente el doctor le dijo de que a, a, mi, a mi sobrino que no se la iba a hacer porque de que la pandemia, qué sé yo que No, eso no es motivo. Había que hacérsela porque él no tiene ni golpe ni nada y, está falle y falleció. NTN, Arismendi, la antigua.